Hoy tenemos la oportunidad de poder reconocer atletas que se dedican a repartir puños, a dar bofetadas, bien da, dentro de un marco profesional. El boxeo es uno de los deportes donde más se canaliza energía, donde más se canaliza y se tiene más disciplina, no es dar por dar no es soltar un puño por soltarlo y tiene su táctica tiene su, su manera de, de ejecutar y en Lares desde que yo soy representante me he dado la tarea de que la montaña se resalte y se deje sentir ¿Por qué? porque siempre todo es para la metropolitana todo es para donde está la loseta y para lo que sobre es para lo que llegaba a la montaña esa es la realidad que hemos vivido siempre nosotros que somos en la montaña. Y yo quise romper con esa mala costumbre. Y yo me propuse que donde alguien brillara en mi distrito y en mi pueblo, yo me iba a encargar de que el Capitolio lo supiera. De que en estas paredes quede registrada la historia. Y en la mañana de hoy tenemos el privilegio de, de poder reconocer tres boxeadores y una atleta todo este, viendo las medallas ahí de Espartago que se llaman, eso es cortando cabeza por ahí para arriba y, y, y qué bueno que es mujer porque también tenemos que luchar con que los deportes son para hombres y hemos tenido que enfrentar ese cambio de mentalidad de sociedad, de que las mujeres también pueden entrar al deporte y pueden dar buen rendimiento hoy eh... Como comisionado de emergencia médica vengo eh, de sorpresa eh, porque tengo el orgullo de que tengo una compañera paramédico, nuestra eh, compañera B, que siempre ha estado, ha, siempre ha dado la vida por emergencia médica, o sea una servidora pública de primera, eh, mujer, puertorriqueña, lareña. Eh, y de verdad que nos sentimos más que orgullosos de que seas parte de nuestro negociado. Eh, GloryVee siempre ha tenido el apoyo de este servidor. Ella lo sabe y lo tendrá. Para mí es un honor eh, que siempre pongas ese nombre de Puerto Rico en alto y el de tu pueblo. Y especialmente también de tu negociado que lo llevas en tu corazón. Así que no voy a extenderme mucho más. De verdad que felicidades a todos. Y en especial a, a nuestra GloryVee. GloryVee de parte de todos los paramédicos eh, del negociado. De cual representamos es que tanto tú como yo, de verdad que es un honor y, y sigue adelante. Y sabes que, que de parte de mí en lo personal, sabes que no hay límite. Lo que necesites, vamos a estar siempre apoyándote. Así que bendiciones, Dios me los bendiga a todos.